Con pancartas y consignas, el colectivo de organizaciones populares en esta ciudad de San Francisco de Macorís realizó recorrido por diversos sectores para reiterar el llamado a huelga para el próximo 12 de agosto. El objetivo de esta importante marca, convocada por el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, va a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 los efectos necesarios y que doble el brazo a las autoridades en el cumplimiento de la demanda aseguran que el gobierno y demás autoridades deben asumir las obras pendientes en el municipio la elaboración de una ley de seguridad social para todo el pueblo dominicano la construcción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 también el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo tiene convocatoria a huelga para el día 7 de agosto, exigiendo múltiples demandas para el municipio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.